Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar los primeros lances de la nueva reserva de Abaraua. Creo que se dice así. Disculpad mi, mi pronunciación en inglés. Vamos a ver si localizamos los nuevos animales. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ya hemos aterrizado en la nueva reserva. Y vamos a ver si localizamos en el horizonte algún animal. Mira, sí, allí ya... Mira, ya son cabras Las famosas cabras salvajes Están un, un poco lejos Vemos allí tres animales Vamos a acercarnos un poco A ver si podemos tener Mejor tiro Ya tenemos un nivel 4 Qué bonita Hay do, dos niveles 4 Y algunas hembras Un poquito más abajo Vamos a acercarnos y... A ver qué está se nos da adelante. Todavía estamos a doscientos y pico metros. Creo que debemos acercarnos un poquito más. La verdad que esta reserva tiene muy buena pinta. Por lo que he visto haciendo las... Las primeras misiones, la verdad que está... Está bastante bien Esperemos que no tenga muchos bug eh, He leído por ahí en algún foro De que hay animales que no Que no se mueven o, o pistas con cero Bueno, vamos al lance Cogemos nuestro rifle Ponemos la distancia Y un muerto A ver si podemos dar otro lance No, se han ido ya los, los animales Eso de que no se movían De momento parece que no sufrimos El bug ese que se comenta ya vemos que, que ha muerto puesto que se nos ha puesto oscuro la, la presión energética vamos a darnos una pequeñita carrera a ver qué tal nuestra primera pieza en, en la nueva reserva ya nos acercamos a, al punto donde estaba antes que nos indica nuestro gps hay un poquito de niebla y no, no se ve muy bien a lo largo, pero ya, ya la vemos allí. Voy a tener que cambiar el color de las pistas porque el blanco no me gusta. Ya vemos ahí nuestras piezas, vamos a ver su puntuación. Con bueno, un oro está bastante bien, no está mal el oro. Las cuernas muy bonitas, desde luego. Unas cuernas muy bonitas. Y bueno, al pues ser la primera pieza yo creo que esta la tendremos que, que guardar, más que nada aunque sea como, como recuerdo. Vamos a ver las cuernas, muy bien, muy bien, y no las disecamos, y vamos a continuar cazando. Vemos otra cabra ahí delante, vamos a coger el arco. Ahí hay una agachada, pero no, no te la vemos bien. Sale corriendo y disparamos a esta. Y mira cómo corren. Nada, hemos dado un árbol Vaya vaya fallo más tonto. Bueno, vamos a ver nuestra, nuestra cabra que puntuación nos da. Ahí vemos a otra. Vamos a disparar. Otra muerte. Allí vemos otra a lo lejos. Vamos a intentar disparar. Otra muerte. Ya vamos, ¿eh? no, no está mal. La verdad es que se asusta un poco, ¿eh? Aunque salen corriendo, pero pues se asusta un poco. Se está ya un poquito la largo. Vamos a ver, aquí tenemos... Mira, hemos recogido una sin darnos cuenta al utilizar la E para, para apuntar 82 metros... No, hemos fallado, no, no, no vamos a, a disparar a tan largo, un animal tan pequeño, si fuera un búfalo que tiene más, más perfil, si vamos a ir recogiendo, bueno, un nivel 1, no, no está mal, así cogemos dinerito, vamos a recoger a la otra Vaya, un 4, la hemos, la hemos pifiado por, por haberle disparado en la cabeza. Nos da plata, podría haber sido un oro. Desde luego tiene una capa muy bonita. Así pinta. Vamos a ver. Allí tenemos otra. No. Vamos a cambiar, vamos a coger el 762 por 54. Una muerte, otra... La verdad que aunque. es verdad que se asusta un poco, eh. Si no están muy cerca, se quedan como. como paradas. Es cierto el bug, mira, ahí tenemos otras dos. Y me están viendo no se asustan. Posiblemente tenga un pequeño bug. No es normal de que no. de que no se muevan. Así que hemos visto que hay.. Uh, otro nivel 1. Otro nivel 1 Vamos a seguir cogiendo. Muy bien. La plata. O sea que hay book unas veces sí, otras veces no. Y otro nivel 1. Pues bueno. Vemos unos cuernos allí. Mira. Un, un ciervo rojo. Mítico. Cogemos el 3006. Y buen disparo. Le hemos dado el pulmón. Sale corriendo. Cambie ya las huellas a, a color amarillo que, que se ven más Y vamos a, a recoger nuestro trofeo Ahí se nos cruza otro, no, no sé qué, qué eras Si era un otro ciervo o, o un shika lo escuchamos correr, pero bueno, vamos a, a recoger a nuestro a nuestro animal Desde luego tiene una cuerna muy, muy bonita Así que mirad qué que bonita es vamos a hacer una foto otra a verle desde luego que es una cuerna preciosa y vamos a ver que nos arroja un oro desde luego que la cuerna la cuerna muy bonita y muy equilibrada ¿eh? no como aquel diamante que, que café y madre mía qué cosa más fea disecamos nuestro animal ahí para otro animal para otro animal a ver si si podemos llamarlo vamos a ver seguimos avanzando y despacito despacito ahí lo tenemos localizado mira un sika un sika desde luego nos ha respondido con la llamada del otro cogemos nuestro arco y muerto vamos a ver que nos dará ser un nivel 4 creo que será un oro ahí vemos a otro bueno verlo no lo escuchamos lo escuchamos pero no vamos a recoger a nuestro a nuestro ciervo Sica no, no, no no hay nada más desde luego que tiene una, tiene una cuerna bonita, parece una cuerva de un ciervo nuestro de los de aquí de España esa es la zona donde lo he cazado y vamos a, a recoger nuestro, nuestro animal 167 buena puntuación la cuerna es muy muy bonita o sea, Me parece a, lo, a los ciervos que tenemos aquí por la mancha No a los grandes grandes Pero sí, se parece bien en la cuerna Y eh? no en la esta Y bueno, vamos a, a seguir cazando Nos acercamos hacia el lago Vemos ahí, mira, ahí vemos otro chica, Otro Tres chicas vemos ahí Vamos a ir a poner el de cuatro Cogemos el 3006. Venga, un disparo. Otro. El tercero no lo vemos. Sale corriendo. Vaya, vaya ese, vaya ese, qué cuerna tiene. Qué cuerna tiene. Será por lo menos nivel 5. Vaya, hemos fallado. Salen corriendo. Bueno, luego, luego lo buscaremos. Vamos a, a recoger nuestros nuestro trofeo, madre mía ese que se nos ha escapado, que seguramente por el tamaño de los cuernos sería un nivel 5 pero bueno, no siempre salen los lances como, como uno quiere vemos la presión energética las muertes que tenemos vamos a recoger a nuestro primer ciego silta que hemos, que hemos disparado vamos a ver Efectivamente un oro Un muy buen disparo Cuerna bonita Vamos a por el siguiente Que creo que, que, que era un nivel 2 sí una plata Vamos a ver si localizamos a los que han ido por allí No los vemos, se habrá metido en el bosque seguimos viendo la orilla Mira, allí vemos a uno a ver si vemos más por aquí no no vamos a ver este vamos a intentar un, un lance largo recargamos porque solamente nos queda una bala nos agachamos para tener mejor sí. estabilidad vamos a buscar a nuestro animal no estaba más a la izquierda más a la izquierda más allí lo vemos Vamos a ver. Hay otro lado. Nada, no, hemos fallado ese, ese tiro. Y bueno, vamos a darnos nuestra carrera. La verdad es que bordeando el lago tiene. Tiene un rato. Ya se nos empieza el corazón a, a acelerar. Pues bueno, el ciego chica la verdad es que es un buen un bonito animal. Me gusta, me gusta bastante Hay brahman otros Ya me imagino que será un ciervo común por el, por el sonido Pero no lo sé porque el reclamo de ciervo dice que también sirve para para el ciervo Sika Ya se nos pone rojo la la presión, el corazón, indicador de corazón O sea que ahora mismo seríamos incapaz de disparar porque nos cabecearía un montón el arma Y bueno Está, está larguito, ¿eh? la verdad. En la parte de esta del bosque es complicado cazar como no esté muy cerca. ¿eh? Por lo que he podido ver mientras venía, hay mucho árbol, mucha vegetación y se escucha mucho, pero la visibilidad es es prácticamente... Bueno, ya hemos, ya casi hemos llegado a donde estaba nuestro ciervo y vamos a a recoger el, la pieza del trofeo, vemos en la sangre, es un impacto en, en órgano vital, han dado muy poquito, y a ver qué puntuación nos arroja el animal, un oro, con nivel 3, oye pues mira, está muy bien, le hemos dado en todo el corazón, y bueno, a continuar cazando, Vemos andar a un ciervo, cogemos nuestro rifle, se nos, va, se, nos, se nos ha visto. Madre mía qué cuerna tiene. Será mínimo Ahí se va otro, va otro, no, no tenemos. no tenemos. No. vaya fallado, Entonces será un nivel de... nada, nada. Vamos a recoger este que hemos disparado. De verdad que tiene una, una cuerna muy bonita. Vamos a verlo Vamos a ver... ¡Sí! ¡Diamante! Diamante El primer diamante que cazo en esta reserva La verdad que es precioso Que es precioso, sinceramente Nada, está hay que guardarlo Mi primer diamante en la reserva Bueno, y continuamos con la caza Escuchamos andar una hembra de gamo Ahí vemos algo blanco si sí, una cabra Una cabra nivel 4 Cogemos el 762 que toda, Y muerto Muerto Vemos correr a nivel Bueno, lo escuchamos y vemos No sé si será una cabra o un... otro gamo La verdad que las armas recomendadas Son el 303 o 3006 para animales grandes, vamos a ver esta puntuación, 162 está, está muy bien, una, una bonita cuerna retorcida. Y, y como decía, para las armas recomendadas, para animales grandes es el, el 3006, y tanto para el Rebeco, que a ver si cazó alguno, como para, para la cabra, el 762 Vamos a ver si vemos algún otro animal por allí en la otra orilla del, del río aunque está bastante largo sí, ahí vemos dos un ciervo y una, y una cierva al lado no pero es está muy largo y no, no voy a hacer esa noche voy a seguir buscando más más animales vemos ahí una cabra al lado un magnífico macho vemos otra tres cuatro animales tengo cuatro balas y voy a intentar cuatro balas, cuatro muertes. Y primero. Vamos a Tres. Y cuatro. Me extraña que no hayan, no hayan salido corriendo, pero mmm, hemos podido comprobar antes que las cabras parece que están un poquito bugueadas. No corren todo lo que deberían. Algunas sí y otras no. Vemos la, la presión energética tan tan fuerte que, que tenemos en este lugar Y vamos a, a recoger nuestros, nuestros trofeos Vamos primero a ver por esta Una hembra Un buen disparo Otra hembra Vamos a por la tercera hembra Y ahora vamos a por nuestro macho madre mía 182 una puntuación magnífica un tío nuestro que cuerna tiene no la tiene tan retorcida como otra pero sí mucho más amplia y bueno vamos a guardar este este animal y vamos a ser, continuar cazando Ahí vemos la, la presión que tenemos seguimos andando despacito vamos a ver Cinco. He visto huellas de Rebeco, a ver si lo localizo, si sí, mira, ahí está. Vamos a hacer el lance con el arco, con flecha de 420 gramos, que vale para todos los animales. Vamos a ver. Muerte, muerte rápida. Como he dicho, en arco, las flecha de 420 valen para todos los animales de esta reserva y la de 300 para los pavos. Vamos a ver, un oro ponen tiene 80 puntos, muy bien mi primer rebeco nos muy esto muy bonito muy... vamos a disecar la primera pieza que cogemos del rebeco y continuamos cazando vemos hay unas cuernas de ciervo ciervo rojo vamos a acercarnos y si sí podemos hacerlo pero que no, no se nos no se nos espante, nos acercamos a ver si podemos tener ángulo de tiro. Sigue comiendo. Vamos a ver, ya tenemos el ángulo y. Le hemos tocado el pulmón. No no habrá ido. No habrá ido muy lejos. Ahí vemos correr una, una cabra o un cerdo, no, no lo sé. Sale, sale corriendo se asustado con el con el disparo seguramente sería un cerdo porque las cabras hemos visto que últimamente no, no corren mucho vemos que es un, un impacto en zona vital y vamos a ver qué, qué puntuación nos arroja nuestro nuestro animal no está mal un orito una muy bonita muy equilibrada la verdad que, que es muy bonito, vamos a, a disecarlo. Y yo creo que vamos a, a terminar por hoy. La impresión de la reserva de las antípodas es altamente satisfactoria. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal.